Primero por esta situación que en medio de, un, de, una, de una transición, transición un sí, sí. se hagan este tipo de acciones. Yo, yo quisiera saber, aparte de que él es abogado, quién lo está asesorando a su alrededor para que se hagan este tipo de acciones en medio de esta situación, que independientemente de que pudiera tener que fuera legal, que pudiera tener sí. razón, no, no, no, que pudiera pero... justificarse, que pudiese justificarse estos acentos, de alguna manera va a ser cuestionable en medio de esta eh, transición de un gobierno a, a otro que se haga. Es no y no solamente no, eso, Víctor, en una situación que estamos, en una situación de pandemia, que hay un, un, un problema in, principal, o sea, un problema que es, nada más, todos los sí, cañones tienen que apuntar pero, a, lo que, no, a la situación, serio, pero, pero tú pero tienes o sea, los poder, han hecho caso omiso en esa situación. Y es precisamente esos ascensos que pudieron haber sido hechos un año antes, claro. Claro. ocho meses antes, y no en medio de la transición. Eso es lo primero, incluso a ser en la quinta rumba. Y lo otro es eso que tú acabas de señalar. El futuro asesor jurídico del Poder Ejecutivo se llama Antoliano Peralta. Uh -huh. Y es precisamente quien en el día de ayer emite y dice, da esas declaraciones. No habrá borrón y cuéntanos. Y dice... Si en la próxima administración se determina que ha habido alguna situación anormal en contra del Estado o de la administración pública, no habrá borrón y cuenta nueva. No... Anótalo, Sergio. Uh -huh, y anótalo. el habrá cuenta nueva. Entonces, de ser así, amigo antoliano, asesor jurídico, futuro asesor jurídico del Poder Ejecutivo, prepárense porque trabajo usted va sí, a tener no, no. y no deje eso en el aire lo anotamos hoy 27 de julio del 2020, para posteriormente, sí. que no sea una palabra a... de amenaza que no Entonces, sea una palabra volver de amenaza por a enseñar ese titular, y eso que usted dijo, todo el equipo o sea, no se adelante, no se adelante amigo, para querer ganar con notación, no, no se adelante y una vez, pues, se tome el poder y se hagan las evaluaciones del lugar si sí hay, si sí hay acciones en contra del Estado o algo eh, eh, que haya lacerado la zarca eh, a través de los administradores públicos que han, han tenido la rienda de este gobierno los últimos 16, 20 años, pues entonces se va a accionar, entonces se acción, pero sin mucha aladar, para que esas palabras y esas declaraciones después no, no se revientan. Vamos a esperar, vamos a esperar que eh, esa, esas declaraciones se conviertan posteriormente en acciones. ¿Por qué trabajo si va usted a encontrar eh, quien sea, en, en este caso, ya anunciado Antoliano Peralta, asesor... Así, hay movimientos que dan suspicacia. Ah, eh, ascenso de general a, coronel, coronel, a eh, de coronel, de capitán mayor a coronel, eh, ascenso de, y nombramiento de nuevos fiscales. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Eh, y este titular y algunas cosas como que te sacan un poquito de como, como que te sacan la alfombra de abajo y te dicen, pero ven acá, eh, ¿qué está pasando? Porque estamos estamos a semana de, de entregar un poder. O sea, que debería de seguro ir amueblando la casa para entregar la casa limpia, ¿verdad? Pero es como es como arreglar la cosa para blindarse. Vamos a blindarme un poquito, asegurarme de la de que de que en ocho años, en 20 años, algún, alguna, porque déjeme decirle, Danilo tiene ocho años en el poder, pero ahí hay, hay, hay, hay funcionarios que tienen 20 años siendo funcionarios. visto 20 años, muchos, muchos, en, en, en casi todos, depende desde de la época de Leonel y son dos o tres que tú puedes nombrar con la, con la, con el dedo de la mano, con los dedos de la mano y Yo no sé, yo no sé si por el rumor público, eh, como dijo una vez, el presidente actual eh, iba a accionar. Por paso. Simple hecho de rumor no, público. No, no, lo que a... pasa es que él tiene razón, porque no fue rumor público que hizo las denuncias. Eran periodistas versados de investigación que hacían los rumores, que hacían los, las declaraciones y él no le iba a hacer caso no, a eso. No, no, a es, rumor. es sido, lo que te voy a decir. Si hubiese sido un rumor, él quizá le hubiera hecho caso. Supongo que no fuese por rumbo público. Lo que le quiero decir a Antoliano Peralta y a todo el equipo que tendrá su responsabilidad, si encuentran, se si encuentra alguna acción eh, que no se corresponda con lo que debe ser con la parte legal, se van, no va a haber gorrón y que vez. Que se prepare porque entonces... Ahí están todos esos programas que se ha, que ha hecho Alicia Ortega, todos esos programas, de investigaciones que ha hecho Nuria Pega, que se le ha hecho caso omiso a todas esas investigaciones que están ahí depositadas. Entonces, atención, eh, Antonio, vaya preparado su equipo y bien nutrido, porque a juzgar por eso, yo no estoy diciendo absolutamente nada. Yo no estoy haciendo nada. Sí, es más, déjame decirte, el vinito el que más estoy, trabajo estoy, va a tener. Me estoy acogiendo a esas investigaciones que están ahí, verdad eh, depositada en, en los medios y el mundo entero la dio a conocer de manera que para, para van a tener mucho trabajo, reitero eso lo vio Nuria, eso lo vio Alicia eso ven otros periodistas como Marlos Apete, otras de que se han hecho ahora bien, hay que ver si realmente eso se va a ver ya en, la, en los, en los eh, las personas que van a tomar rienda eh, a partir del próximo diciembre, entonces si también pueden percatarse de lo mismo eh, denuncias que se han hecho. Eso es, eso estamos por ver. Y yo creo que el, el presidente Daniel Medina cumplió con lo que dijo. Solamente el rumor público será objeto de investigación, hasta de despido de algún funcionario. Pero como fueron investigaciones científicas y, y periodísticas, no se le pudo hacer caso porque él fue, fue bien claro y enfático. Lo, eso, el, rumor, el rumor público, o sea, no era rumor, fueron investigaciones, por lo tanto... No había que tener, eh, no había que hacer nada por el decir. Y eso es lo mismo, porque eh, ¿quiénes eh, ¿quién se sometieron en ocho años en este país? Bueno, el caso de Odebrecht, pero el caso de Odebrecht fue un enlatado que vino de fuera, que hubo que hacer algo, hubo que hacer un bulto para, para, para poder eh, no estar en dentro de, lo, de, la, de, la, de los países no gratos del mundo, porque todo el mundo, en ese caso... Metió preso presidente, se fusilaron, presi digo, se, eh, se murieron presidentes, eh, funcionarios de alto nivel, en to en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y aquí aún estamos bailando, bailando el, eh, en, en, en ese caso, y, y muchos de los que entendemos que ahí no va a pasar nada, cada cual va a escoger para su casa, con su cuarto de los bolsillos, o sea. ¿Qué es eso de eso? ¿Qué es eso, es eso? de de ¿Tú, tú lo has oído Odebrecht hace, hace días. Bueno, no. Así que. Así que. Se que bien. Eh, ahí vamos a ver. Eh, Danilo se va a reconocer por muchas cosas que, que se hizo en el país, pero de eso, de persecución, de la corrupción, eh, no va a ser su punto fuerte. De, de análisis, no va a ser su punto fuerte porque simplemente no tiene tres líneas de esfuerzo para tú, para tú analizar lo que pasó ahí. Simplemente ah, ahí se le dio la espalda a esos procesos. A, a eso es proceso, tan sencillo. En como. otro orden, en otro orden serio, pues, algo que nosotros comentamos, lo hemos, lo hemos hecho, lo hemos estado diciendo, eh, y es eh, los nombres que siguen dándose a conocer de los posibles, eh, no posibles, sino de los funcionarios que estarían acompañando a Luis Abinader en el próximo gobierno, que se instalará el próximo 16 de agosto. Y yo te decía y lo reitero, estoy esperando todavía algún nombre de alguna figura de la provincia Duarte que pueda ser tomada en cuenta para que, y reiterar que sea nuestra voz ante el gobierno, alguna una voz que le duela a esta provincia Duarte, ya que estuvimos unos 8, 12, 16 años ausente de que alguien con cierta influencia, con cierto poder para atender las diversas eh, necesidades que tiene esta provincia, pues pueda gritar allá, ¿verdad? En pleno centro, qué sé yo, de esos consejos de gobierno que se hacen y que pudiera recordarle al gobierno central que San Francisco, que la provincia de existe y que hay obras. Eh, inconclusa y otras eh, para tomar en cuenta a iniciar en toda esta zona. Todavía, eh, que yo sepa, no he oído ningún nombre eh, que sea de la provincia Duarte, en la cual podamos nosotros tener la esperanza de que la situación a partir del 16 de agosto pueda cambiar otro ambiente ser que reine y la provincia Duarte. Así es que yo albergo esa esperanza, he visto que la mayoría de los puestos y realmente que de influencia para lograr ese sueño que yo tengo, pues se han ido como desvaneciendo. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y vamos a esperar que realmente podamos tener nosotros un vocero allá en el gobierno que se instalará el próximo día 16 de agosto, cuando Luis Abinader y su equipo tomen las riendas de la República Dominicana.